Cualquier producto digital que está basado directamente en usuarios, el eh, conseguir feedback es algo muy complicado. A nivel, por ejemplo, de una aplicación o, o un juego, el feedback es algo difícil de recopilar y, sobre todo, eh, de probar a nivel de A-B testing. En el mundo de la publi es algo muy fácil. Al final, las campañas medias suelen durar entre dos, tres semanas, eh, un mes, si queremos eh, ajustarlo a, a un poco a este año. Pues, cada mes puedes probar cosas nuevas y cada mes puedes probar eh, nuevos MVPs que estás lanzando, vas a tener feedback continuo tanto de clientes como de publishers y puedes iterar continuamente el producto. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Grego Martínez, Vice President, que eso suena muy guay, ¿eh? de producto En Encita, que es bueno, una super startup española en el mundo de la, de, la, de la publicidad que ha levantado más de 300 millones de dólares para conquistar el mundo de la publicidad a nivel mundial y además con una tecnología que es contextual, cookie-less y que tiene un montón de cosas súper interesantes. Bienvenido, Grego. Hola, eh, gracias eh, Corti y Lucas por invitarme y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a aprender mucho de ti eh, y me acompaña aquí mi joven Padawan, el bueno de Lucas francés, que es quien lidera las ventas B2B de la parte de nuestra formativa y el culpable de que esto ocurra. Porque me dijo, oye, que hay que, hay que hablar de producto con la gente de Sittag que, que mola un mogollón. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, Corti, muchas gracias. Es un placer estar aquí, como siempre. Y nada, deseando escuchar la historia de Sittag, sobre todo por la parte... De Grego que, vamos, deben de tener ahí una, una aventura impresionante que contar. Pues le vamos a dar caña. Grego, eh, lo primero, bueno, Soy cita yo creo que es una de las grandes startups españolas. Casi todo el mundo eh, os tendrá ubicados. Pues cuéntanos un poquito qué es Cittag, eh, qué problema resuelve el producto y demás. Vale, pues Cittag es una, es una empresa de publicidad digital, ¿vale? Y nos centramos eh, principalmente en el contextual, bueno, eh, hace ya muchos años que eh, los usuarios empiezan a pensar que la publicidad invade mucho su privacidad, ¿vale? Y si tal, lo que viene a solucionar es un problema de cómo las marcas eh, pueden anunciarse eh, intentando enfocarse a los usuarios o a los segmentos de usuarios que quieren sin invadir la privacidad de estos usuarios, ¿vale? Y del mismo lado pasa en los publishers, ¿vale? También intentamos eh, darle a los publishers una solución en la cual puedan... Eh, monetizar su contenido es eh, sin base eh, necesariamente a cookies e intentando encontrar cuál es el momento preciso en el que hay que impactar a un usuario en función de lo que esté leyendo, ¿vale? Entonces, hay eh, infinitos ejemplos. A mí me gusta usar siempre mucho uno de, de Coca-Cola, ¿vale? Al final Coca-Cola intenta siempre conquistar todo el territorio que se comenta alrededor de la publicidad. Entonces, evidentemente puedes segmentar a usuarios que potencialmente se encuentren felices o no pero es más fácil entender cuando un usuario está leyendo un contenido que comente topics que sean de alrededor de la felicidad o que hagan feliz a la gente para poder impactar en ese momento y tener el, eh, mucho más impacto de marca haciéndolo de esta forma, ¿vale? Entonces nosotros hemos desarrollado una tecnología eh, contextual basada en inteligencia artificial con diferentes modelos, hemos ido evolucionándolos eh, actualmente bueno, usamos eh, tecnologías punteras como eh, NLP o Computer Vision y en el cual lo que hacemos es entender muy, muy en profundidad cuál es el sentimiento de, un, de una URL en particular, analizando tanto el texto como las imágenes, para poder eh, entender realmente de qué está hablando un artículo, cómo lo entendería una persona, ¿vale? No es tanto a través de keywords, sino realmente es el sentimiento eh, human-like de, de lo que estamos eh, viendo en esa URL y a partir de ahí poder paquetizar esos territorios para que las marcas puedan anunciarse donde realmente tienen importancia. Tú que has dicho, lo has dicho muy rápido, pero es muy complicado. ¿no? Porque sí. has dicho en el NLP, procesamiento de lenguaje natural, eh, visión por, com por computador, que son bueno, áreas que se llevan desarrollando mogollón de tiempo. ¿Podemos profundizar un poquito aquí para que la gente entienda lo, complica lo complejo, ¿no? lo que hay detrás de todo esto? Es decir, cu cuando nos alguno de nosotros entra a una página donde esté Sitaje integrado, ¿Qué tipo de análisis se hace? Eh, pues eso, lo que has dicho tú, No, al final entiendo que intentas casi entender el concepto, no los keywords, sino los conceptos de lo que está hablando esa página. Profundicemos un poquito ahí, por fin. Eso es, vale. Pues eh, a ver, aquí un poco hablando, voy a empezar con la historia, ¿vale? Para que entendamos por qué hemos llegado hasta aquí. Eh, realmente la publicidad contextual no es algo nuevo, ¿vale? Lleva existiendo muchísimos años, de hecho prácticamente desde que se hace publicidad en periódicos en papel, ya existía el contextual. Normalmente si una marca quería asociarse más a contenido deportivo, pues se iba a comprar aquellos diarios que estaban orientados al, al, al área deportiva. Y si te interesaba más la moda, pues comprabas revistas de moda, ¿vale? En papel. Eh, ¿Qué pasó después? Todo se empezó a digitalizar y como todos los sectores cuando se digitalizan, siempre se intenta hacer lo más cómodo. Y lo más cómodo siempre suele, hacer, suele ser no cambiar la estrategia de, a nivel de venta o de publicidad, ¿vale? Lo primero que pasó fue que se crearon verticales, que esos verticales eran las propias páginas web de estos periódicos, los que tenían el mismo, el mismo foco, ¿vale? Es decir, si tú querías a anunciarte a nivel de, de, de algo relacionado con deportes, pues te ibas a verticales de deportes, ir de moda en verticales de deportes, solo, solo que en web, ¿vale? Y poco a poco se, no, se fue viendo que la precisión que tenía con esta contextualización era mejorable y fueron surgiendo tecnologías que lo permitían. Una de las primeras, evidentemente, fue Google, ¿vale? Con su mecanismo de search y la forma que entienden de entender, la forma que tienen de entender las keywords, en el cual tú puedes encontrar cada palabra que se te ocurra para poder hacer SEO, poder hacer SEM o hacer publicidad en base a esas keywords que pueden ser relevantes dentro de la web. Y, al final, lo que siempre ha intentado la tecnología contextual, no solo SITTAX, sino otros partners que han, lo han hecho, lo evolucionaron antes que nosotros o que pueden estar también trabajando ahora, es, ¿Cómo vamos mejorando esta precisión? Para el primero, para poder encontrar realmente contenido que sea relevante por una marca. Y otro, para que luego al expandir el reach no lo hagamos en, vale, me quedo sin inventario de deportes, pues abro noticias. ¿vale? Si no, oye, entendamos cada URL eh, en sí. El primer approach, obviamente, es eh, tener una lista de keywords que estén muy eh, cercanas a lo que tú estás esperando, a deportes. Pues ahí puedes poner eh, fútbol, pelota... Pero tiene un problema, ¿vale? Que no todas las palabras tienen un único significado. Es decir, hay, un, hay ejemplos como disparar. Tú puedes disparar a puerta y meter un golazo o puedes disparar a una persona y no, nadie quiere anunciarse en ese contenido. Entonces, hay que utilizar nuevas tecnologías y según van surgiendo, tecnologías de Machine Learning, como por ejemplo el Natural Language Processing. Aquí la idea es no tanto entender keywords separadas entre sí, sino entender cómo son los vectores que eh, asocian cada keyword entre sí y las distancias que hayan entre ellos. Vale, de tal forma que lo que consigues es que haya una máquina que entienda realmente de, de qué está hablando un artículo. Y es algo, suena muy fácil, pero hacerle hacer entender a una máquina, y por eso se llama Machine Learning, hacer entender a una máquina un comportamiento que no es binario es algo eh, realmente abstracto. ¿vale? Realmente cómo funciona esto es con entrenamiento. Una máquina es eh, algo así como una, un, un, un niño o un bebé, en el que de normal no va a saber ni va a aprender de forma natural a hacer algo, y hay que enseñarle. ¿Cómo se enseña? Con repetición, ¿vale? La forma más natural de, ense de, de enseñar en el mundo es repitiendo eh, algo durante n veces, ¿vale? En nuestro caso, pues cuando hacemos entrenamientos de modelos para eh, brand safety, pues a lo mejor tenemos entrenamientos de 500.000 artículos en el cual le estamos dando unas pautas diciéndole, oye, que sepas que estos 100.000 son negativos, estos 400.000 son positivos y luego vamos a pasar test sobre otro dataset distinto y vamos a tener que comprobar que la máquina ha aprendido correctamente. Y en Machine Learning nunca hay un, un final, ¿vale? Porque la máquina no siempre sabe si ha aprendido del todo o no. Entonces, lo que estás buscando siempre son eh, continuos eh, mínimos relativos. Es muy difícil encontrar el mínimo absoluto, incluso podría ser imposible. Y lo que intentamos es reentrenar la máquina constantemente para que cada vez entienda de una forma más humana el contenido. Qué guay todo esto. Me recuerdo me yo. Yo trabajé durante años en procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y, y ahí se trabaja pues, con recol, con precisión, que ves. Al final buscas ese punto de equilibrio entre. Eh, sé que voy a tener que fallar algunas porque, uh -huh. porque a veces necesitas cobertura es decir, una marca, como te he dicho Coca-Cola va a querer anunciarse en la mayoría de espacios posibles entonces tampoco puede ser extremadamente preciso a lo mejor porque entonces tu algoritmo puede ser muy seguro y decir oye, pues te saco en tres sitios solo y ya está no entonces el equilibrio entre ter, ter ese alcance y la precisión un poquito de que los sitios donde salgas sean los correctos no Sí, en ese caso nosotros sí que somos bastante seguros en nuestro lado, uh -huh. es decir, preferimos tener eh, muchos falsos negativos que un falso positivo que al final eh, el problema que le podemos generar a una marca por anunciarse en el ejemplo que te decía antes sobre disparo, ¿vale? si lo hiciéramos en base a Keyword o si la maquina no si el, si el sistema no entendiera el cómo es, eh, es algo negativo o positivo 100% siempre intentamos ser muy seguros en este aspecto ¿vale? preferimos perder una parte del inventario eh, que pod podría ser positivo o negativo depende de quién lo lea pero lo que nos aseguramos es que todo el todos eh, los espacios que les estamos eh, proporcionando a nuestras marcas siempre son positivos para que no, hayan, no tengan nunca un problema de posicionarse en un sitio. Porque es muy complicado posicionar una marca en un contenido eh, positivo, pero es muy fácil que un contenido negativo te pueda eh, tergiversar un poco la estrategia que estás eh, teniendo. Sí, sí. Hay, hay que tener mucho cuidado. Um... Has dicho un poco, has hablado antes de, de Brand Safety eh, uh -huh. eh, y, y entiendo que entrenéis los algoritmos también para otras cosas, ¿no? O sea, es decir, porque, porque al final son como distintos aspectos que puede tener. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? Sí. Eh, bueno, al final te, nosotros tenemos un sistema, ¿vale? El cual le llamamos LIS. Eh, LIS es nuestro sistema de inteligencia artificial que entiende diferentes dimensiones dentro de una, una única URL. Pues, el objetivo que tenemos dentro de Lis es conseguir sacar las máximas señales posibles dentro de una, una URL para luego combinarlas a nivel de targeting o reporting. Entonces, para ello, lo que hacemos es que tenemos diferentes modelos que consiguen diferentes cosas, ¿vale? Los tenemos separados en dos bloques, uno que está orientado al texto y otro que está orientado a las imágenes. Entonces, si quieres empezamos por la parte de texto y eh, te cuento eh, los diferentes modelos que tenemos, ¿vale? El principal eh, que tenemos y es el que bueno, eh, más tiempo le, eh, lleva, eh, trabaja le llevamos trabajando en él es uno que, que llamamos Skynet, ¿vale? Y este es un modelo de contextualización, ¿vale? Este modelo lo que nos va a permitir es en cuatro tiers distintos categorizar una URL. Y con cuatro tiers me refiero al final, es una especie de árbol en el cual vamos a tener cuatro tiers distintos. En el primer tier, pues son algo más eh, amplias las categorías, podría ser de, de deportes... Eh, eh, medio ambiente, eh, arte, algo muy, muy amplio. Y a partir de ahí vamos dentro de cada una de esas a especificar. Hasta el punto que dentro de deportes podríamos saber que es deportes, que es fútbol, que es de la Liga Santander y que habla de algún equipo o un jugador en concreto, ¿vale? Y la idea es que pese a que podamos encontrar un gran reach a nivel eh, al, al, en el primer tier, podamos ir bajando los tiers para con menos reach ser muchísimo más precisos, ¿vale? Y ambas pueden de tener una, un uso a nivel de targeting, insights o reporting. Por tanto, eh, eso nos, eh, nos permite luego eh, demostrarle a la marca realmente dónde se está mostrando y cómo está funcionando cada una de estas categorías. Eso es la parte de la categorización. Eh, después tenemos el, el modelo de Brand Safety, eh, que se llama Gandalf. O sea, los nombres son eh, muy curiosos. Y, bueno, el Brand Safety, eh, tenemos un sistema de Brand Safety que está basado en GARM, para los que no estén muy familiarizados, en vez de ser un brand safety eh, muleano, en el cual tengamos si una página es brand safe o no, lo que tenemos es dividido en 11 categorías distintas, en el que están eh, armas, alcohol, eh, nudity, eh, diferentes aspectos, en el cual si una marca, por ejemplo, imaginémonos Heineken aquí, quisiera posicionarse un eh, contenido acerca de, de, de, de, de diversión por la noche, y no le importa tanto que dentro de lo, del texto se comente información sobre alcohol porque al final quieren posicionarse en esa parte Nosotros podríamos abrir esa parte del brand safety y si no pues podríamos poner un brand safety como si fuera booleano, en el cual oye cualquier categoría que encontremos que el sistema no considere que es suficientemente brand safe vamos a bloquearla por defecto ¿vale? eh, luego tenemos eh, un sistema de extracción de keywords vale que nos eh, sirve para poder que eh, eh, para poder eh, luego si sí, profundizamos un poco más en las diferentes soluciones que tenemos para las marcas, ¿vale? Pero creamos el año pasado y este, durante este año ya hemos dado bastante, eh, bastante bombo al produ nuevo producto de performance, que hemos vuelto a los inicios de sita, donde arrancamos con performance. Y esto nos permite extraer eh, de cada URL las keywords que son relevantes, ¿vale? o sea, Al final, si tú te lees un artículo, hay muchísimas palabras que se van repitiendo, algunas que son artículos, preposiciones eh, o... Me, o sea, hay muchas palabras y si no todas de ellas son relevantes dentro del artículo. Entonces, tenemos un modelo que nos extrae cuál de ellas realmente tienen un significado y están relacionadas con el sentimiento en sí del artículo. De esta forma podemos extraer keywords relevantes para luego hacer estrategias, cookies, que nos permiten conseguir eh, el KPIs de performance para, la, para los clientes. ¿vale? Estas serían un poco las tres que tenemos en texto. Y luego en imágenes, eh, en imágenes empezamos hace dos años a introducir también modelos para poder detectar eh, diferentes eh, eh, señales dentro de las imágenes. Y, bueno, pues tenemos una que fue la primera que creamos, que se llama Maldini, y esta la creamos para las últimas olimpiadas. Y esta nos permite poder de detectar hasta 35 deportes que están ocurriendo en la imagen, ¿vale? De tal forma que nosotros somos capaces de entender, si pues, cogiéramos, por ejemplo, marca como, como, como sitio de referencia, nosotros podríamos entender en ese sitio si un artículo en la imagen se está jugando al fútbol, se está jugando al rugby y en las olimpiadas la verdad es que fue, un, fue una feature bastante útil porque dentro de las olimpiadas podíamos, tanto a nivel de reporting y targeting, entender qué estaba pasando en cada una de las imágenes. Y pues teníamos diferentes tipos de atletismo, baloncesto, hockey, fútbol y demás. Y ese es el primer modelo que eh, sacamos al, al mercado eh, las imágenes. Después de ese y el más en, eh, continuista, por la, la forma en la que hemos trabajado siempre, eh, tenemos Cerberus, ¿vale? que es un, un modelo que nos permite entender el brand safety dentro de las imágenes. Y de nuevo, el texto, hay muchas veces, dentro de los publishers, tú puedes tener artículos que no sean negativos porque el, el sentimiento con el que se escribe no llega a ser negativo. Y de hecho... Puede considerarse incluso positivo, pero la imagen que se está utilizando sí que puede tener eh, componentes negativas. Pueden ser armas, eh, puede ser eh, eh, nudity, pues puede ser... Mmm, no sé, Tenemos como unas 65 eh, objetos, bueno, variables distintas dentro de la imagen que nos determinan que no es brand safe eh, eh, completamente y eso nos ayuda a evitar en ese momento servir en la imagen, ¿vale? Una cosa importante para entender por qué necesitamos dos tipos de brand safety en el texto y en la imagen es porque, pese a que tag nació como una empresa de in en me cual en esta publicidad siempre ocurría encima de las imágenes de, de los editoriales, nos hemos ido expandiendo para ser un, eh, un in-content full stack contextual. ¿vale? Entonces, eso, seguimos teniendo muchísimo inventario que sigue siendo in-image. y si entráis en cualquier página de España, en prácticamente... Eh, casi todas, te diría, eh, podréis ver algún anuncio de Sittag eh, eh, encima de las imágenes y sigue siendo un, eh, una pieza importante dentro de nuestro negocio. Entonces, necesitamos entender bien cuando una imagen no está acorde con el brand safety que tenemos en el texto para poder evitarlo. ¿vale? Y tenemos tecnologías que cuando tengamos todas estas señales, en tiempo real vamos a decidir si el anuncio debería pintarse la imagen o debería pintarse en screen, que es la posición que tenemos en el stick y en el móvil, Depende de lo que encontremos en tiempo real, vamos a ser capaces de, de detectarlo. Y luego me quedan eh, dos modelos más de imágenes. El primero es que somos capaces de detectar el situational, ¿vale? Que es, ¿qué está ocurriendo en la imagen? Oye, pues, si se trata de eh, una casa en la montaña, o se trata de un campo de deporte, o se trata de una, una sala de reuniones, eh, diferentes eh, situaciones en la imagen... Y por último, detección de objetos, ¿vale? En el cual podemos también sacar las coordenadas para poder integrarlo con nuestras creatividades. Y podemos hacer creas que estén 100% embebidas con la imagen y que nos permitan posicionar una colonia cerca de una cara cuando la detectamos en una imagen. Joder, qué guay eso. Eh, pre pregunta tonta, eh, ¿cómo decidir los nombres de los modelos? Porque he detectado friquismo a distintos niveles y distintos tipos. Me han parecido muy guays. Eso eh, siempre lo hacemos junto con el equipo de, de bueno, de, nosotros tenemos un equipo de tecnología, ¿vale? Dentro del equipo de tecnología tenemos eh, perfiles de producto, perfiles de ingeniería y perfiles de data. Y bueno, cada vez que queremos crear un modelo o incluso un squad, que luego hablaremos un poquillo de cómo trabajamos eh, en conjunto, hacemos una especie de debate en el cual, eh, bueno, si suelen tener un pelín más de peso eh, el equipo de ingeniería de data en la decisión del nombre, pero bueno, en general a todos nos gustan los nombres que decidimos. Sí, sí, está, está muy guay. Eh, con lo que has dicho, me gustaría entender un poquito, eh, y luego ya nos meteremos un poco más en la parte de producto, pero ¿cómo se vende esto? Porque claro, al final, eh, tenéis que funcionar vuestra tecnología, ¿entiendo? que tiene que funcionar en la web de, de un publisher, pero, pero tenéis eh, a los anunciantes, eh, ¿os compra el publisher y os integra la tecnología? ¿O funcionáis a través de, de redes, de publicidad? Como es un mundo complejo, cuéntanos un poquito todo esto para ubicar cómo, cómo es todo ese flujo. Vale, yo siempre lo explico de una forma, ¿vale? Es un sector muy chulo porque, eh, pese a que es un sector a muy alto nivel simple, en el que tiene supply y demand, es un sector en el que las, el supply eh, actúa como un cliente y la demanda actúa como un cliente. Es decir, nosotros somos, somos un proveedor de un producto para ambas partes y tenemos que cuidar tanto la relación con el publisher como la relación con el, con el advertiser. Es, no es... Eh, oye, yo quiero poner publicidad en una página web y tengo derecho porque eh, yo soy tu cliente. No, no funciona así. Necesitamos tener un eh, trato y una, un, un servicio muy bueno en, en ambos eh, lados para que el producto funcione. ¿vale? Entonces, eh, cómo funciona realmente es nosotros lo que vamos a hacer a los clientes es que les vamos a eh, bueno, tenemos un producto ¿vale? en el cual le ayudamos con la estrategia para que ellos hagan una estrategia contextual. El producto se llama Sigtag Lab y lo que hacemos es entender realmente cómo una network completa, entendiendo cómo network, por ejemplo, España, toda la población de España, cómo consume el contenido. ¿vale? Muchas veces cuando presentamos, intentamos poner el ejemplo para que se entienda de, oye, Google sabe cómo la gente busca en su navegador y todos los años saca trends de búsquedas y cómo han ocurrido. Amazon sabe lo que la gente compra y va a comprar. Tienen unos sistemas que son muy, muy, muy potentes en ese sentido. Y Sittag tiene un sistema que nos permite entender cómo una network, como un país consume Internet. ¿Vale? Somos capaces de entender eh, cómo toda una network está consumiendo diferentes partes del contenido y qué relaciones hay entre ese consumo del contenido. Entonces, una vez que les hemos planificado una estrategia o el cliente a través de un briefing, nosotros hemos conseguido eh, eh, proponerle cuál debería ser el targeting que debería perseguir para conquistarlo, lo que hacemos es que tenemos relación directa con los publishers, ¿vale? Y en los publishers vamos a trabajar en diferentes placements, y dentro de esos placements, nosotros eh, toda la parte de la tecnología eh, contextual se hace completamente server-side, ¿vale? Vamos a poder acceder al contenido de la URL, la vamos a descargar server-side, vamos a procesarla con todos los modelos, y luego todo ocurre server-side, ¿vale? Hay una única llamada en el, en el cliente de bueno, en el, en el browser del, del usuario cuando entras a un, a un sitio web, en el cual se van a enviar de tres o cuatro señales que encontramos en ese momento eh, acerca de cómo, de, de, qué está ocurriendo ahí. ¿Vale? Una llamada un poco estándar que está prot protocolizada, de hecho. A partir de ahí, eso va a ir a nuestro propio eh, ad exchange, que también está construido in-house. Y ahí vamos a alimentar esa request con toda la información contextual o toda la información cookie-less que tengamos en ese momento. Y decidimos con qué campaña eh, queremos eh, impactar en ese espacio publicitario. La devolvemos en menos de 200 milisegundos e eh, eh, imprimimos la creatividad. ...para conseguir los mejores KPIs para los clientes. Pues, parece sencillo, ¿vale? Pero parece sencillo porque hemos estado durante muchos años... Eh, ...construyendo lo que nos llamamos el, el contexto al full stack... ...que es tener todas las piezas necesarias... ...para que no dependamos de terceros... ...ni hacer integraciones muy custom... ...sino que lo hemos protocolizado todo... Y somos compatibles con prácticamente cualquier eh, eh, third party que necesite traquear o que necesite servir de, eh, a su manera. Y eh, esto nos permite ser muy, muy ágiles a la hora de trabajar con nuevos clientes y, y, y tener muy, muy pocas limitaciones. Qué bueno, me parece impresionante. Eh, yo lo que te quería preguntar es, eh, a nivel de trato con cliente, tanto con el proveedor como el otro, ¿Habéis llegado a plantear un modelo marketplace o de momento es todo un poco más relacional, más de, oye, yo te voy a aconsejar, te voy a hacer un poco de, de consulting, ¿no? De cómo deberías enfocar tus anuncios. O vaya, vais a llegar a un punto en el que ya va a poder ser casi como una plataforma de como Google o Facebook, ¿no? Sí, o sea, de, de hecho, hemos empezado, empezamos el año pasado a crear, eh, de hecho, anunciamos que, teníamos, eh, que, bueno, que, que lanzábamos al mercado el contextual marketplace, en el cual... La, mayoría, la gran mayoría de los clientes eh, sí que eh, hemos necesitado hacer eh, muchísimo eh, no, no es educación vale pero sí que les hemos tenido que enseñar un poco el por qué el contexto es interesante para ellos demostrarles que tiene impacto en, en su negocio tanto a nivel de branding como en performance durante este año y no es algo que si yo mañana lanzara un contexto al marketplace y, y invirtiéramos eh, no sé cuánto en marketing sepamos que todo el mundo va a usarlo y al final es un sector muy competido. Como contabas, tienes eh, Google Ads, eh, Facebook Ads, hay mil. Y hay eh, otras plataformas que son self-serve. Y no suelen ser tanto en Open Web, ¿vale? Suelen ser más centradas eh, pues en social media o en World Gardens, que le llamamos. Entonces, en, la, en nuestra idea de futuro eh, sí que estamos evaluando dentro de la visión, y de hecho, en la visión de producto, sí que tenemos el poder crear una herramienta para que cualquier persona del mundo, ya sea publisher, advertiser, pueda utilizar nuestra tecnología y nuestro, nuestro producto, ya sea para poder potenciar el, el consumo gratuito de contenido en internet a nivel de un publisher o para que cualquier empresa del mundo sea capaz de anunciarse eh, con, con una tecnología sin basarse en cookies. Eh, hoy por hoy estamos mucho más cerca de una relación uno a uno y el uso del marketplace es cuando se, sabemos que hay un, algunos clientes que van, a ir, que, que van a querer variar mucho desde su lado las estrategias. Nosotros le damos la, la posibilidad de que ellos eh, vayan cambiando la configuración y que compren lo que necesiten Qué eh, bueno eh, Grego antes has dicho un dato mío me ha flipado no responder en menos de 200 milisegundos que, que, que ya tiene eh, que, que rápido eso es rápido pero además estoy seguro que procesáis mogollón de peticiones Nosotros, pues cuenta un poco números o sea, al final cuántas peticiones eh, procesa el, el sistema para pues yo sé cuántos clientes manejáis, lo. lo los números que tú consideres relevantes para que la gente entienda sobre todo lo complejo que es hacer esto ¿no? Sí, la, la verdad es que sí o sea, yo eh, cuando empecé hace cinco años eh, estábamos operando en eh, España, Italia, Francia y creo que México y bueno nos faltaban piezas de este contexto al eh, full stack que poco a poco ha ido creciendo ¿vale? y de hecho el, los problemas de escala que tenemos y a, a nivel de sistemas que por cierto si hay alguien de sistemas escuchándome eh, tenemos posiciones abiertas ese es un reto impresionante, ¿vale? Hemos estado hablando con otras compañías. De hecho, en España somos el cliente top 1 en Google Cloud y uno de los tops también en toda Europa hoy en día. Porque tenemos toda la infraestructura montada sobre Google Cloud, en Kubernetes, con las, tecnologías, las últimas tecnologías a nivel de infraestructura, que es la única forma que tenemos de escalar. A nivel de números, que te hagas una idea, de forma diaria, solo en el exchange, sin contar el resto de, de, de patas del sistema, gestionamos más de 20 billions de, de eventos, ¿vale? Estamos haciendo, tengo apuntado por aquí, unas 300 millones de impresiones eh, de forma diaria. Y, bueno, es que a nivel de eventos creo que podríamos... Hay otra, otra cosa que siempre nos gusta contar es la cantidad de texto que procesamos en LIS al día. Suele ser como leerte, si no recuerdo mal, unas 16.000 veces el Quijote al día, ¿vale? Con lo cual, es, o sea, son cantidades ingentes de, de datos y de infraestructura. Y eh, la verdad es que escala, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, hemos entrado este año en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los mercados eh, más grandes con diferencia eh, a nivel de publicidad digital y de, y de inversión. Y eh, en tan solo cuatro meses eh, se ha convertido en el mercado más grande a nivel de eventos impre y, y, e impresiones, porque es un mercado impresionantemente grande, ¿vale? Y tenemos el sistema preparado. Dedicamos eh, prácticamente tres, cuatro semanas a escalar el sistema y tenemos todo montado con Ansible para poder, con recetas de Ansible para poder eh, crear data centers eh, prácticamente on the go. Y en menos de un mes teníamos levantados tres data centers distintos en US que nos permiten operar normalmente en cualquier mercado. Ahora también estamos pensando una posible expansión a, a India, que bueno, también India a nivel de, de población es un país eh, muy, muy grande. Por tanto, nada. a nivel de infraestructura, es lo tenemos todo muy bien montado, el problema es que eh, queremos montar muchas más cosas, por eso necesitamos más gente. Normal, es que estáis haciendo cosas muy grandes, ¿no? Aparte de lo que has dicho tú, la escala del mercado publicitario es, es brutal. O sea, a mí me parece muy grande, pero me, me puedo imaginar que so, sois pequeños para el potencial que tiene, que tiene Sittag, ¿no? O sea, a nivel del mundo publicitario, pues eh, Sittag puede llegar a ser, un ojalá, un Google, un Facebook, ¿no? Puede tener ese nivel de relevancia. Ojalá. Estamos, estamos trabajando pa, para llegar ahí, sí. Venga, pues nos vamos a meter en la, en la parte de producto, que, eh, que es que, bueno, es, eh, hacéis cosas tan interesantes que van saliendo muchos temas, ¿no? Pero justamente te traemos para hablar de, de producto y cómo crear un, un producto en un entorno como es el publicitario, que, que tiene una serie de condicionantes un poquito distintos. Para empezar, Grego, cuéntanos un, un poquito, ¿cuál, ¿cuál es vuestro approach a la hora de construir producto? ¿Cómo creáis producto en SITTAG? Mira, en esta, yo creo que en esta parte vamos a hablar mucho de una palabra, que yo soy muy fan, que es crear MVPs, ¿vale? O sea, creo que eh, además es un sector perfecto para crear MVPs porque una de las cosas que a mí más me gustan y que más me motiva en este sector es el feedback inmediato que tienes, ¿vale? Normalmente, si haces, bueno, no, no, no sin, sin entrar en producto que no sea digital, que ese sí que tiene unos tiempos que, que, que para mí son demasiado largos, cualquier producto digital que está basado directamente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 y puedes iterar continuamente el producto. Entonces, el cómo lo trabajamos nosotros en SITTAC es principalmente muchísimo stakeholder, ¿vale? Nosotros tenemos eh, diferentes product managers que están en continuo eh, comunicación con stakeholders, tanto interno como externo, y lo que intentamos es probar ideas, ¿vale? Hay, por supuesto, hay muchísimo research en el cual intentamos entender qué hace, la, eh, ya sea competencia o no, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en el sector? Incluso aunque sea offline, ¿vale? Hay publicidad offline que hace cosas. El otro día me encontré en Nueva York que eh, los taxis ahora en vez de tener la publi en, en, en las puertas les han puesto arriba unas pantallas y son programáticas. Y puedes comprar esa publicidad en los taxis en el techo. Pues ese tipo de, de, de research, no tienes que ir a Nueva York para hacer research, ¿vale? En, en internet puedes leer mucho. Ese tipo de research te suele dar algunas ideas nuevas, ¿vale? Entonces, esas ideas nuevas lo, intentam lo que intentamos hacer es el MVP del MVP, ¿vale? Te intentamos hacerlo todo, si puede ser incluso eh, no code, para probar algo y mostrar algo a un cliente, ¿vale? Y que nos dé el feedback de, oye, esto me encanta, esto no me gusta. Y el que no me guste no quiere decir que lo abandonemos, ¿vale? Simplemente que el approach puede ser el, el, el incorrecto. Entonces es, hacer research continuo después de ese research eh, intentar construir una especie de MVP que nos permita eh, validarlo con un cliente, ya sea interno o externo, y a partir de ahí lo desarrollamos, ¿vale? Y ahí sí que empezamos a desarrollarlo, creamos un proceso de iteraciones y siempre nos pasamos bastante en, el, en el, el, la mentalidad del 80-20, ¿vale? Intentamos dedicarle el 20% del esfuerzo para conseguir el 80% de la funcionalidad y luego veremos si nos interesa o no iterarlo más veces para conseguir más impacto. Y siempre enfocados al impacto, ¿vale? Es un mercado que el impacto se, se, se nota muy rápido y cuando no se nota es que probablemente no sea el camino correcto. Qué bueno, Qué bueno. Eh, yo lo que quería preguntarte es, hemos escuchado un montón de palabras, ¿no? Tecnológicos. Eh, bueno, de, de hecho que venimos los dos de Teleco, eh, los he escuchado a pares, ¿no? Eh, quiero que me cuentes un poco eh, cómo, cómo se notan esas diferencias entre, o sea, se podría decir casi que eres un CTO por cómo hablas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de, de tu rol de producto y los roles de tecnología en SITAC, que es un producto tan tecnológico, ¿no? Yo, yo, yo no soy CTO, nosotros tenemos a, a Paul, que es nuestro CTO, que fue un CTO impresionante. Yo a lo mío que es producto y a Paul lo yo que lo hace muy bien. Y bueno, te cuento un poco, eh, para entender las diferencias que hay entre producto y tecnología en SITAC, te tengo que contar cómo trabajamos, ¿vale? Nosotros eh, históricamente pues, hemos probado diferentes modelos eh, de trabajo entre tecnología y producto. Nos gusta llamarlo ingeniería y producto porque al final eh, tecnología es como queremos englobar todo el equipo. Entonces, eh, bueno, eh, históricamente hemos probado distintos modelos en el cual intentábamos eh, agrupar eh, eh, la, el equipo en sí eh, por verticales. Es decir, si había muchos perfiles de backend, pues teníamos una, un equipo de backend, equipo de frontend y equipo de data. Y bueno, algunas cosas funcionaban peor o mejor y este año eh, cambiamos un poco la mentalidad, ¿vale? Como te contaba, para nosotros es muy importante eh, el impacto. Y queremos que cada una de las personas que tengamos dentro de, de, de, de la, del equipo, generalmente en la empresa, pero yo hablo al final de tecnología, trabaje orientado a una métrica. ¿vale? Eso lo llamamos eh, North Star Metric, que es un poco el que, qué objetivo eh, hay que, o sea, qué impacto hay que tener para conseguir la visión de este equipo. Entonces, nosotros hemos separado los equipos en squads. ¿vale? Si conocéis un poco el, el, la, la configuración de Spotify, se parece un, eh, un poco. la Cogimos la idea de ahí. Y la idea es que vamos a tener un squad y para nosotros las consideramos como si fueran mini startups, ¿vale? Vamos a poner un product manager y un engineering manager y esos van a actuar como si fueran el eh, CPO y CTO de la compañía, de, de esa pequeña compañía. Y luego en el equipo van a tener todo el equipo que les hace falta para conseguir alcanzar esa métrica, ¿vale? Y con todo el equipo no solo estamos hablando de equipo de, de desarrollo o de equipo de data scientist o equipo más tecnológico, sino que también pueden participar equipos operativos si y eso hace falta para conseguir la métrica. ¿Vale? O sea, ¿Qué diferencias hay realmente entre el papel de producto y el papel de tecnología? Al final, el papel de producto nosotros lo que intentamos es, desde mi punto de vista, eh, yo junto con el CTO eh, y uno de los eh, CEOs, lo que intentamos es definir visiones de cada una de estas líneas de negocio y luego son ellos los que a partir de esa visión eh, utilizan eh, una tecnología que es el, el eh, ay, se me ha el nombre. Eh, bueno, eh, lo que intentan hacer siempre es probar y aprender, vale. Se llama Agile. Perdón, no recuerdo el nombre. Entonces, La idea ahí es, ellos van a probar nuevas features o nuevas funcionalidades que permitan impactar a esa métrica y en el momento que lo consiguen, vuelven a intentar aprender de cómo pueden impactarla más. Y así con continue, eh, Continuous Delivery eh, Cycle se llama el, el, el proceso. ¿vale? Entonces, al final el, el, el, el perfil de producto se encarga un poco más de conseguir feedback y traerlo al equipo que puede llegar a impactar en la visión y el equipo de tecnología intenta a partir de esa noción trabajar junto al equipo de producto para definir cuáles van a ser los pasos que nos van a ayudar a impactar en esa métrica. Hay seguimiento sobre el impacto que hay en cada una de las métricas y, eh, pues, luego hay evidentemente objetivos dentro de todos los perfiles del equipo para que consigan impactar lo máximo posible. Entonces, Intentamos que la diferencia entre producto y tecnología no sea muy grande porque al final, es su mini empresa ¿vale? y queremos que todos dentro de esa empresa consigan eh, maximizar el impacto que consiguen en la métrica. Si tuviéramos que diferenciarlo de alguna forma, eh, diría que la persona del producto es quien consigue feedback externo y del feedback externo lo lleva el equipo y entre todos consiguen pensar tecnológicamente cómo solventar ese problema. Qué, qué chulo todo esto y Grego salen salen muchos temas de, de aquí, ¿no? Pero me interesa mucho la parte de, de esas visiones que, pues, me dices tú, ¿no? Tú tienes una, una visión de producto por un lado, luego estás buscando el feedback de, de los clientes. Eh, oye, ¿cómo integras estas dos cosas? Porque a veces se alinean, ¿no? Pero a, a veces tienes una visión que va para un lado. Tiene, aparte, entiendo que vosotros, claro, tenéis dos clientes, tenéis el, los public, bueno, muchos, ¿no? Pero los publishers y al final eh, los anunciantes. Y yo me entiendo que cada uno tiene, se genera una tensión. Eh, tenéis distintos tipos de clientes pidiendo distintas co cosas y luego tenéis una visión de futuro. ¿Cómo alineas todo eso? ¿A quién le haces caso en, en cada momento? ¿Cómo, ¿Qué trade offs tienes sobre la mesa? es eh, bastante buena pregunta. De hecho, es eh, prácticamente nuestro día a día. Entonces, aquí siempre lo que intentamos vale es eh, dentro de todo el equipo de, de producto es alinear prioridades. Es ¿vale? una de las reuniones que, para mi gusto, es de las más importantes que tengo cada semana en la cual eh, nos sentamos todos los Product Managers eh, eh, en una sala, intentamos traer cuáles van a ser las prioridades que vamos a tener en los siguientes sprints y evaluamos qué cosas pueden tener un impacto negativo sobre otro o qué cosas pueden tener un doble impacto positivo sin que lo hayamos tenido en cuenta. Entonces, lo que intentamos es estar lo más alineados posibles y el, eh, para mí es la única forma de entenderlo. Y a la hora de decidir a quién hay que beneficiar, siempre, siempre eh, se basa en, eh, en impacto, ¿vale? Entonces, intentamos que considerar o entender o prever qué impacto va a tener una funcionalidad nueva o un desarrollo, o cortar un desarrollo, ¿vale? Frente al, al coste que eso supone. Y, bueno, intentamos ser lo más eh, pragmáticos posibles para que el, al final eh, la compañía, que es lo que buscamos todos, se eh, funcione lo mejor posible. Y, y enganchando un poco, por profundizar, la, la parte está de, de la visión de, de producto... ¿Cómo, ¿Cómo de lejos os veis con esa visión? ¿no? Porque al final, esto que nos has contado, que es más el más el día a día, esa interacción con, pues, con cliente y demás, pero yo no sé si manejáis una visión a, a, a tres años vista o cinco años vista o, o, o, o la visión de hoy algún día nos gustaría llegar aquí. Eh, ¿Y cómo permea eso hacia abajo? Eh, la visión, evidentemente, intentamos cambiarla lo mínimo posible. Al final, si no, no sería una visión. Sería una, una frase que me invento yo. Y si sí si tenemos una visión más a largo plazo, ¿Vale? Se te diría que está entre 3 y 5 años y, al final, nuestra visión es conseguir eh, crear la plataforma eh, Cookies que eh, le pueda ayudar tanto a clientes como a publishers a potenciar eh, la, la, la libertad de contenido en, en Internet. ¿vale? O sea, y que todo el mundo sea capaz de anunciarse un contenido libre y que ese contenido libre sea sostenible en el tiempo. Es, es un poco la visión que tenemos a largo plazo a nivel del producto que queremos construir... Intentamos que, evidentemente, todas las líneas de negocio que abramos vayan orientados a ello. Hoy por hoy eh, todas las líneas están orientadas y las que abrimos siempre nos planteamos si esto nos haría cambiar la visión o no. Cambiar la visión es algo que intentamos hacer lo mínimo posible, pero si encontramos cambios en el... Al, al principio piensa que te he contado que éramos una empresa in image ¿vale? y ahora somos una empresa in content contextual. La visión hay veces que es necesario cambiarlo por el bien de nuestros clientes y por el bien de la compañía. Intentamos que no ocurra cada semana, porque si no, no sería una visión, pero eh, sí que de vez en cuando hay que retocar a, a alguna cosilla. Siempre hay ajuste fino a lo que has dicho tú, ¿no? Al sí, final, sí. Eh, sobre todo al principio, cuando estás buscando ese product market fit, pues a veces la, la realidad te, te reorienta. A mí me, me gustaría saber tu opinión de cómo ves a largo plazo eh, cuando vayan a desaparecer las cookies, ¿no? Eh, yo he escuchado uno de los podcasts de los fundadores que dice que el más o menos el sesenta y tantos por ciento o algo así del mercado de AdSense lo tiene Google y, y Facebook. Y que la parte de mercado atomizado, ¿no? Que serían todos esos eh, periódicos y cosas así, son las que vosotros estáis atacando. ¿Cómo, cómo a largo plazo a, va, va a afectar las cookies, ¿no? eh, la desaparición de las cookies? Y si vais a poder beneficiaros mucho de ese mercado atomizado, hasta el punto de llegar a competir con los players tipo Facebook y Google. Vale, eh, a ver por dónde, por dónde empieza la. O sea, me gusta mucho la pregunta, ¿vale? Eh, lo primero es: al final, eh, Google, algo menos, ¿vale? Pero sobre todo, eh, Facebook, eh, Amazon, eh, todos los que componen el, el, el GAF en compiten no compiten tanto en Open Web, ¿vale? O sea, su eh, modelo de negocio está más basado en su entorno. Al final, en Facebook, pues eh, te puedes anunciar en Facebook, Instagram, eh, y le, plataformas que tengan ellos controladas en las que no dependen de cookies porque ellos tienen toda la información para perfilarte eh, completamente, es, no es un sector en el que nosotros estemos compitiendo hoy en día. Nuestro eh, eh, ecosistema está más orientado al open web, ¿vale? Que es eh, internet en sí sin entrar en, en ningún wallet garden. Entonces, para mí el futuro de las cookies pasa porque todo se va a convertir en probabilístico, ¿vale? Es decir, pese a que lleguen nuevas oportunidades, como por ejemplo vemos ahora los identificadores únicos de usuarios en las páginas web, eso evidentemente va a tener un impacto en una parte del, del sector, pero la realidad es que yo no veo que todo internet esté identificado con, con, con este tipo de, de IDs, ¿vale? ¿Por qué? Si yo soy marca o yo soy un periódico muy grande, un medio muy grande, yo me puedo permitir a mis usuarios que no lean mi contenido si no se registran para que yo estén identificados. Esto no pasa con un blog de cocinas. Si yo tengo un blog de cocinas o un blog de... de, de, de, de papiroflexia... Yo no puedo obligar a mis usuarios a que estén logueados para ver mi contenido. ¿Por qué? Porque pierdo todo mi tráfico. ¿vale? Entonces, hay gran parte del, del consumo de internet, del tráfico de internet, que no va a estar nunca logueado, porque y, si, y además, si consigue estar logueado, lo que vamos a, a, a el camino que, al que tendemos es a que todo internet se centre en ciertos medios y no sea algo abierto. Con lo cual vamos a un modelo mucho más wallet garden que open web, ¿vale? Entonces, para mí, el futuro sin cookies, que no es tan futuro, ¿vale? O sea, llevamos ya unos años en el que gran parte de los usuarios no son impactables a nivel de, de, de cookies, entre uso de Safari, eh, diferentes tipos de dispositivos, ya no permiten, o los usuarios en sí, ¿vale? Hay muchos usuarios que ya no eh, aprueban directamente las cookies como, como antes, sino que tienen la opción de poder denegarlas. Y nosotros que tenemos datos, estamos viendo esta información en diferentes países, como por ejemplo en Francia, y en Francia no puedes impactar a más de la mitad de los usuarios hoy en día. Entonces, te estás restringiendo muchísimo a aquellos usuarios a los que quieres impactar cuando realmente puedes impactar las otras tecnologías como son tecnologías cookie-less. Véase contextual, véanse situational, en el que tú puedes entender dónde está ese usuario en ese momento de forma muy poco precisa, porque al final es basada en, en IP, pero sí que es relevante y montar modelos probabilísticos. ¿vale? Para mi, mi forma de verlo, esto debería ser modelos probabilísticos que nos eh, induzcan más o menos qué tipo de perfil tenemos leyendo este artículo. De hecho, es un poco nuestra idea que los modelos que estamos lanzando no únicamente sean contextuales, sino que también podamos eh, inferir qué probabilidades hay de que esa persona que esté leyendo tenga una edad concreta, sea de un sexo concreto o incluso tenga un income eh, eh, aproximado eh, anual, ¿vale? Y evidentemente no va a ser determinístico, pero ni va a ser determinístico estos modelos de citas ni los van a ser otros en el futuro porque no va a haber data real. Tú vas a poder tener cierta data que va a ser sí o sí a través de los identificadores que sabes que puede ser determinística y luego hay que expandirla. ¿vale? Si no la expandes vas a tener a eh, N empresas compitiendo por una parte muy pequeña del pastel, por tanto todo va a, eh, o sea, no, no va a funcionar el ecosistema. Entonces creo que todo debería tender a ser probabilístico y creo que es como va a acabar. Es, todo esto es muy, muy interesante. Yo, yo escucho ya desde hace tiempo ¿no? que, que con todo esto, los cookies y demás, los marketers, nos tenemos que acostumbrar como, como a ir unos años atrás en el pasado y empezar a plantear pues bueno, pues bueno que ya estas inventaciones que hemos hecho tan precisas últimamente no de, oye, quiero usuarios que les guste el hockey y que sigan a no sé qué y qué tal? No va a ocurrir. ¿Qué, qué es lo que hace? Y, al, y a lo mejor aquí me, me equivoco, ¿no? Pero que de repente... Eh, algo como lo vuestro, ¿no? como cita eh, contextual, que ya era interesante antes, pero es que ahora me parece que es como 100.000 veces más interesante, porque es probablemente lo más cercano que tienes a hacer un buen targeting que no dependa de cosas excesivamente genéricas en un mundo donde te falta toda la información a la que hemos estado acostumbrados los últimos años. Sí, y o sea, también hay, una, eh, hay otra cosa aquí, es... Es que eh, antes, cuando teníamos las cookies, no había tecnologías que nos permitieran hacer a lo mejor lo que queremos hacer ahora. A nivel de modelos, de poder entender a una persona sin necesidad de saber ese ID como si fuera su tercer apellido, antes no, no existía. Y lo que estamos intentando eh, construir ahora para permitir no perfilar al usuario per se, sino entender qué estás comprando realmente, eh, también es muy útil. Y creo que e incluso hasta puede ser positivo... El que no tengamos esa seguridad de, bueno, nos basamos en las cookies, creo que la tecnología nos debería ayudar a poder impactar mucho mejor, a poder posicionar nuestra marca mucho mejor. Entonces, yo no lo veo algo per se únicamente negativo, sino que creo que nos puede ayudar como todo si sí, Cuando pierdes la comodidad, empiezas a pensar en qué, de, qué, de qué otras formas puedes hacer lo que estabas haciendo. Y creo que nos hace falta ese empujoncito. Justamente. Tocaba, tocaba. Eh... Grego, antes también, que, que vuelvo un poco a lo que comentabas antes, ¿no? De al final tienen los squads eh, y esos squads como son, como, como mini organizaciones dentro de la organización. A mí es un concepto que me parece súper interesante porque das independencia, muy asociada a ese MVP. Eh, pero luego, ¿cómo, o sea, ¿cómo gestionáis a los equipos eh, de un tipo? Por ejemplo, al final yo entiendo que la gente producto depende de ti, la gente técnica de, depende del CTO. Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué cosas de gestión ocurren dentro del squad? ¿Qué cosas ocurren, pues más a lo mejor, en, por departamentos, llamémosle así? Pero yo creo que es uno de los grandes retos cuando tienes una organización de este tipo, ¿no? De, oye, en el squad ocurren cosas en torno a un objetivo, pero, pero a lo mejor no ocurre un desarrollo profesional, porque está solo una persona, persona de producto. Y ese desarrollo profesional de aprender de otros product managers tiene que ocurrir en otro sitio en la compañía. Muchas veces habla de los chapters y este tipo de cosas. ¿Cómo organizáis esa parte? Justo de los chapters, se me ha olvidado explicártelo. <ríe> Justo, eh, aparte de la... Eh, nosotros lo vemos un poco vertical en los squats ¿vale? Y luego dentro de los squats eh, sí que eh, tenemos chapters, ¿vale? Entonces tenemos un chapter que está más orientado pues eh, a la parte de backend, otro más a la parte de frontend, otro a lo que nosotros llamamos ad serving ¿vale? Que es la tecnología que nos hace falta para poder servir los anuncios en, en cada uno de los publishers. Los publishers es un mundo muy muy, muy, muy, muy heterogéneo, ¿vale? Es decir... Es muy difícil encontrar dos publishers que a nivel eh, código sean iguales, muy difícil. Y el, la, las librerías que necesitamos para trabajar en estos publishers son eh, bastante complejas por esta razón. Y hoy por hoy estamos trabajando, creo que cerca ya de 10.000 publishers eh, a nivel global. Puedes imaginarte lo que necesitamos y el perfil que necesitamos ahí. Entonces, tenemos chapters en ese sentido que se encargan un poco de que la... Eh, la parte tecnológica de todo lo que estamos creando en diferentes squads eh, tenga sentido y esté orquestada y luego a nivel de desarrollo de carrera eh, internamente, pues tenemos el Engineering Manager, es eh, un poco el manager de todos los perfiles que están dentro del squad a nivel tecnológico y los Product Managers, pues eh, ya, hoy por hoy el, eh, dependen de, de, de, de mí, ¿vale? Y yo me encargo de que consigan un desarrollo profesional. Una de las cosas que promovemos mucho en, en esta empresa es que queremos que el talento crezca dentro, ¿vale? Y es una de las, eh, una visión que es un poco más a, a nivel de, de, de personas que a nivel de producto. Es, Nosotros queremos convertirnos en una empresa en la que tecnológicamente todo el mundo en Europa quiera trabajar, ¿vale? Y que la gente, aparte de tener mucho impacto en el negocio, lo cual eh, enamora a bastantes perfiles que nos queremos traer, y aparte de la cultura en sí de exista, también queremos que la gente se desarrolle aquí y permitir a la gente que tenga crecimiento y que consiga eh, a, a alcanzar metas nuevas creciendo y que se, se vaya creciendo junto con la empresa. Mm. Eh, y y en, esa, en esa parte un poco, eh, perdón que se me ha ido, porque, porque veo Lucas que se le va se eleva la imagen, que, que, que tengo una historia y me, me he despistado eh, un poco. Eh, eh, Grego, ya, ya, ya he vuelto un poco. Eh, quería preguntarte, eh, tú entraste en la compañía hace como 5 o 6 años, eh, entraste con un, con un perfil que no era liderando producto eh, y has ido evolucionando, cogiste una posición eh, luego de producto y luego has evolucionado hacia VP de producto. ¿Cómo sientes que ha variado el rol de producto desde esas fases iniciales? ...hasta el día de hoy, donde además, bueno, en Sictac pues invertidos con fondos internacionales... ...y entendiendo que el, el volumen de stakeholders y de, y de historias que tenéis en la empresa ha variado mucho. ¿Cómo sientes tú que ha sido esa evolución? Pues ha sido pues, eh, impresionante, ¿vale? Yo al final, eh, cuando entré en que yo estaba trabajando... Yo, yo soy de Teleco, ¿vale? Cuando salí de Teleco no tenía mucha idea de cómo funcionaba tampoco el, el sector laboral. Entonces yo pensé, soy Teleco, me he dedicado a la parte telemática, me gustaban las redes... Voy a dedicarme un poco a las, a, a las redes. Entonces, empecé a trabajar en, eh, en una empresa eh, más orientado a la parte de redes. Me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo, entendí lo que era trabajar, que para mí es un poco distinto a lo que es eh, eh, toda la parte educativa que, que hemos tenido. Y después de eso, yo decidí que necesitaba crear algo. vale Yo, yo desde pequeñito, de, mi madre siempre me decía que yo lo que quería ser de mayor era arreglador y creador, ¿vale? No, no tenía más, <ríe> más eh, eh, cosas que, que eso, que eh, yo quería crear cosas y arreglar cosas. Entonces, pensé que lo mejor para mí era una startup, ¿vale? Tanto a nivel de, de cultural, porque yo soy una persona que soy muy, muy dinámica, eh, necesito cambios constantes y al final en, en una enterprise es complicado encontrar un hueco en el que pueda estar continuamente cambiando de, de, de, de proyecto o in, incluso de, de área. ¿Vale? Y en Sista la encontré. Eh, los encontré en, el, en la página de, de Teleco, de hecho, que estaban anunciando una beca. Y al final, después de un par de entrevistas, conseguí convencer a Jorge de que en vez de una beca me contratara. Y, y nada, empecé ahí. Empecé muy, muy pegado a la parte de supply, eh, echando un cable a integrar publishers y demás. Y lo que vi es que eh, la parte de producto... Eh, estaba un pelín eh, eh, amplia. Un no, no te iba a decir vacía, porque sí que teníamos eh, perfiles, pero sí que vi que había un recorrido que nos estaba ejerciendo en ese momento. Entonces, yo empecé a, a hacerlo y empecé a trabajar mucho con el equipo de tecnología. Hice muy buenos amigos con el equipo de tecnología y el trabajo era súper satisfactorio, porque trabajar con gente con la que te llevas bien al final te hace un por 10 a nivel de tanto de sensación de impacto, como de productividad, como de, de bienestar. Entonces poco a poco fui haciendo eso y cuando me quise dar cuenta, de repente estaba liderando un equipo y sí, ahora mismo estamos, eh, creo que son unas 20 personas dentro del equipo y otras eh, casi 50 en el equipo de tecnología y lo he dicho, ¿vale? Pese a eso, eh, posiciones abiertas, así que quien eh, quiera vivir eh, esta experiencia, aunque esté un pelín más avanzada ahora y ya tengamos a, a Adven detrás, de eh, eh, la, las tenemos abiertas. ¿Y cómo ha evolucionado el producto? Muchísimo. La verdad es que el, el, ahora tenemos evidentemente muchísimos más stakeholders, no tanto a nivel de, de inversores, que evidentemente también, sino de mercados. ¿vale? Cuando empezamos eh, había que hablar con tres, cuatro personas de diferentes mercados para ir iterando el producto y ver lo que deberíamos planificar en los siguientes trimestres o años. Ahora tenemos prácticamente 15 eh, de diferentes directores en los mercados que nos van dando indicaciones de lo que necesitan y lo que no. Es, eh, es más complejo, pero a la vez eh, lo bueno es que para mí sigue siendo un reto porque no estamos manteniendo algo, estamos, seguimos creando y seguimos creando producto, que es al final lo que a mí me motiva y particularmente lo que nos motiva, yo diría que casi a todo el mundo de la empresa. Ahora que sois más, eh, más gente, nos lo has dicho ahora por 15 mercados y demás, ¿el, ¿el producto va más lento? Eh, eh, eh, y me reformulo para que, no, para que no suene mal, ¿no? Pero a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando tienes más gente la, en la compañía, las cosas tienden a ir un poquito más lentos porque tienes que validar más cosas. ¿Cómo intentáis buscar ese, ese equilibrio entre la velocidad con ese enfoque MVP, con Squads y demás, con la parte de, evidentemente, ahora si hacemos algo, tenemos que ir a más mercados, tenemos que tener más feedback? ¿Cómo se logra ese equilibrio? O sea, yo no te diría que va más lento, ¿vale? Al final, habéis haber la, a la podido crecer los equipos, hemos podido... Eh... ...crear más squads y paralelizar más cosas a la vez... ...en lo que antes teníamos un equipo trabajando en sprints ...con X personas... ...ahora estamos hablando de que tenemos seis squads... ...trabajando en seis áreas distintas... ...que van en paralelo y pueden crear más cosas... ...lo que sí que es verdad es que tenemos que validar mucho más... ...¿vale? Y eso... Eh, ...la única forma que tenemos de solventarlo o agilizarlo... ...es eh, intentando iterar mucho... ...¿vale? Y nuestra idea aquí para que no se ralentice mucho... Es partir en muchos trocitos cada cosa que queremos construir. No intentar construir y entrar en un poco la mentalidad del monolito y intentar crear algo demasiado grande sin validarlo. Y es, una vez que algo ya está validado después del MVP, realmente necesitamos para llevarlo a un mercado y que ya sabemos que va a funcionar porque nos han dicho que puede que funcione. Desde que puede que funcione hasta que traccione hay otro periodo, ¿vale? que no hay veces que no depende tanto del producto y puede tener una dependencia de, de, a nivel comercial, puede tener una dependencia de marketing, puede tener una dependencia simplemente de que no es aún el momento para que eso tenga tracción. Entonces, hay que decidir cuánto queremos eh, eh, invertir en, el, en las iteraciones antes de, de meternos en ello. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos con unos documentos que se llaman Discovery Docs, en el cual eh, lo que definimos es cuál es el impacto final que esperamos y en qué KPI lo esperamos. Y pese a eso, o sea, y, y en base a eso, eh, creamos iteraciones. Vale, pues podríamos llegar a la mitad del impacto haciendo solamente estas dos iteraciones. Y las otras seis nos harían otro 50%. Y así intentamos que no se ralentice mucho. Y mi sensación es que vamos ahora más rápido incluso que antes. Y que eh, en nuestro caso particular, ¿vale? A no, ver no, si eh, no va a funcionar en otro sitio. El, eh, la división por squads y el cómo estamos trabajando eh, tiene mucho más impacto que... Que hacer de otra forma. La verdad, que, que tiene mucho sentido. Entonces, esto del impacto que, que lo has dicho varias veces y es súper interesante, tenéis eh, también en cuenta la, la complejidad, es decir, hacéis eh, un equilibrio pues, usando ICE o, o algún otro tipo de metodología donde digas, oye, por un lado tengo en cuenta el impacto, por otro lado la rapidez, eh, o cómo equilibráis esas dos variables. Utilizamos diferentes, ¿vale? Aquí otra de las cosas, para mi forma de ver, bastante eh, chulas que le damos a los equipos es libertad. vale. Yo no, por ejemplo, a mí no me importa si un squad quiere trabajar en sprint de tres semanas o de dos, si eh, quiere hacer eh, eh, retros más eh, refinement, más sprint plan. Al final, nosotros trabajamos en base al objetivo, ¿vale? Uh -huh. Hay squads que sí que utilizan ICE y con eso intentan eh, validarlo. Hay otros que simplemente lo hacen en una reunión intentando estimar un impacto y sobre ese impacto las iteraciones las van validando y también hay mucho cambio, ¿vale? Según algún, algo funciona en un squad, eh, podemos intentar aplicarlo en otros, no siempre funciona y cuando conseguimos que funcione, pues lo que siempre intentamos es el, el raise de bar, ¿no? O sea, oye, si ya si tengo un squad que tiene un sistema que le funciona muy bien, intentemos ponerlo en todos los demás o invent, inventémonos algo nuevo que funcione mejor para cada vez ir mejor. Qué, no, qué guay. Para esto no, no tengo una receta eh, única. No, pero por ejemplo has dicho algo que me parece muy interesante, que es que, que, que no aplicáis la misma forma para todo el mundo, ¿no? Que dejáis una libertad de organización a los squads, que también es interesante, yo creo, para mantener esa agilidad. Porque a veces intentamos como estandarizarlo todo tanto que, el, que cuando produce un cambio cuesta mucho. Porque todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y no, no hay esa inercia de, de tener un poco margen de maniobra, que también es interesante. Sí, sí, nosotros intentamos de nuevo, o sea... Realmente queremos que eh, se sientan como una mini startup, ¿vale? Y esa mini startup, los inversores no te van a decir cómo tienes que operar los sprints dentro de una startup cuando la están creando. Nosotros no pensamos que vamos a decir, oye, eh, el sprint tiene que ser de dos semanas y tienes que usar eh, Kanban porque eso es lo que te va a funcionar. Evidentemente orientamos, ¿vale? Según lo que el, el, un poco la experiencia que vamos a tener nosotros, lo que pensamos que les puede funcionar, pero de nuevo, la decisión es 100% suya y evidentemente si no funciona, eh, intentaremos eh, hablar con ellos para ver qué podemos cambiar para que funcione, pero en líneas generales eh, el darles libertad de decisión y medirlo en base a impacto, eh, funciona. La verdad que, que mola. Eh, Grego, antes, claro, eh, lo hablábamos antes, ¿no? Has evolucionado desde, desde roles de más individual contributor hasta, hasta una posición manager pura, ¿no? Como VP como de producto, con mucha responsabilidad. Y, y, y ahí en, en esta transición, eh, algo donde últimamente en Twitter he visto como, como muchos comentarios, ¿no? Gente que pasa de individual contributor a, a, a gestionar y que vuelve atrás pues porque se encuentra en, en la gestión una serie de retos que a lo mejor no se esperaba o le cuesta. Eh, para toda esta gente que, que, que está evolucionando a ser manager en producto, eh, ¿qué, ¿qué consejos les puedes dar? ¿O qué cosas has aprendido tú que puedan ser útiles pues, para, para gestionar equipos de producto mejor? Que es un reto interesante. Pues, eh, a ver, evidentemente eh, sigue siendo un reto. De hecho, yo, yo soy de, de la que le, le, le encanta estar en el barro y eh, estar realmente con el producto mano a mano y creando. Ser eh, manager es bastante parecido, ¿vale? De hecho, lo que tienes es gente que va a crear y gente que tiene... Y al final es mucho sobre motivación y que la gente esté motivada sobre algo y que la, la gente te cuente cosas que está creando con pasión y sobre todo que te intereses por ello es algo muy bueno para esto, ¿vale? Entonces, los retos que tienes como manager son muy diferentes a los que vas a tener como, eh, como contribuidor eh, único en algún área, pero son retos igual. Al final, yo lo veo como un problem solver, ¿vale? De, oye, hay gente que va a tener problemas y que va a tener problemas continuamente y serán problemas que pueden ser entre equipos eh, o con equipos eh, diferentes o problemas a nivel de bloqueos que les estén ocurriendo por razones que ellos no controlan. Y también tienes que ayudar a ese tipo de, de, de perfiles a, a crecer, ¿vale? Y uno una de, de los consejos que yo daría a alguien que, que, que acaba de llegar o que tenga un puesto de, de manager a nivel de producto es crea un buen equipo, mejora el equipo continuamente y trae gente que tenga muchas ganas de crear y de impactar y, y, y que se le vea en la, en la cara que, que, que es feliz creando cosas e impactando. Y luego, posicionate como alguien que va a ayudarle continuamente. ¿vale? Yo una cosa que suelo hacer en los one on one siempre que los tengo es en qué te puedo ayudar. ¿Vale? Tu, tu rol como manager no va a ser... Eh, controlar que todo está como tú quieres que esté, ni eh, que... No va por ahí, ¿vale? Va de ayudar a la gente a que consiga tener el impacto que está que está esperando. Y ya os digo que es muy difícil. O sea, no es tan fácil como decir, no, no, la gente va a tirar sola y lo va a conseguir. Eh, pasan muchas cosas en un día, cuanta más gente tienes en el equipo, a lo mejor cada uno de los perfiles hay que entenderlo. Yo tengo diferentes perfiles en el equipo y mi relación con ellos no es igual eh, en base a cómo son. Tienes que entenderlos y tienes que ser el que va a estar ahí para ayudarles y conseguir que crezcan profesionalmente, que se sientan eh, eh, felices en la compañía y que sientan que tienen impacto. Entonces, es un reto y es un reto muy chulo, solo que hay que entenderlo desde un punto de vista de tienes que conseguir que la gente haga lo que tú querrías en ese momento. Que se lo has dicho muy rápido y es súper complicado. Eh, sí. Creo, co co cómo, reparte, ¿cómo es tu día a día? En el sentido de, eh, entiendo que hay una parte importante que va dedicada a, a, a hablar con tu equipo, one to, a one on ones y demás, pero si tuvieras que dividir en tiempo, dices, oye, el 20% de mi tiempo va aquí, el 30% aquí, no sé qué, ¿cómo, ¿cómo crees que se divide tu tiempo? Mi día hoy por hoy, yo creo que es demasiado caótico, ¿vale? O sea, eh, tengo, de, tengo bastantes reuniones, eh, en general, al final hay muchas reuniones que, aunque no sean directamente con stakeholders, eh, venimos de una cultura de una empresa que hemos crecido eh, prácticamente en dos años de 100 a 450 personas. Entonces, el, las nuevas formas de eh, comunicar, eh, nuevas formas de eh, recibir los inputs en producto llevan su tiempo, ¿vale? Entonces no es tan fácil como, no, no, ahora que ya no soy eh, product manager, ahora que ya tengo gente por debajo, a mí no me hables, eh, habla el resto. Tampoco funciona así, ¿vale? La, la empresa... Hay que ejercer una educación aquí y es algo que, a lo que dedico muchísimo tiempo. Diría que a la semana eh, dedico en torno a un 20-30% del de tiempo a mi equipo, ¿vale? en el cual, como os contaba, eh, ya sea a nivel de resolver problemas, eh, a nivel de poder escuchar ideas nuevas, eh, todo lo que venga de mi equipo le dedico entre un 20 y un 30%. Diría que dedico otro 20% a... Mmm, no lo voy a llamar innovar, ¿vale? Pero es leer mucho, eh, pensar de todas las ideas que están viniendo, cómo encajan dentro de todo, ¿vale? Y es hacer el puzzle, que le llamo yo. Eso, sé que tienen muchas ideas prácticamente, sea, mayoritariamente de mi equipo. Hay algunas de ellas que no van a encajar entre sí. Entonces, ¿cómo hago para que encajen? Y, y luego, el resto del tiempo, reuniones, que son muy diversas. Pueden ser externas, internas, eh, y dedicar tiempo a, a la gente. Claro. Y bueno, ya que has dicho que lees ¿no? y que aprendes y me imagino que en un rol como ese tienes que estar en constante desarrollo, cuéntanos cómo te desarrollas tanto profesionalmente como personalmente con tu rol, con tu, tus necesidades. ¿no? Para leer, lo que voy a aconsejar es una cosa un poco rara, es en vez de daros dos o tres sitios en los que podéis leer, eh, yo tengo una cuenta que es eh, distinta a la que uso normalmente en Twitter, y lo que, lo que hago es que me construyo un timeline de cosas que me van a interesar en el futuro, ¿vale? Entonces, lo que hago es intento seguir a gente que me puede dar ideas o consejos de cosas que sé que me pueden ocurrir en el corto plazo. Y igual el LinkedIn, ¿vale? Intento mantener un LinkedIn en el que el feed siempre esté alimentado con noticias que me sean de interés o me, me, me aporten en algo en, me, en mi día a día. Y a la hora de crecer, eh, pues lo que hago es eh, intentar conectar con eh, más gente de producto del sector, intentar en el tiempo que tengo eh, tener reuniones con eh, otros eh, CPOs de otra empresa, product managers y eh, gente del sector en general. Y al final creo que es un poco. Eh, so Son perfiles en los que, como cada empresa es tan diferente, tienes que hacerte tú mismo a cómo se construye aquí, pero nunca está de más el entender feedback de qué está funcionando y qué no en otros sitios como lo que os he contado de los squads, ¿vale? O, o, o mis reuniones de prioridades de productos eh, eh, semanales. Hay empresas en las que te funcionará porque tendrá la misma velocidad a nivel de, de fichos que podemos tener nosotros y otras en las que un proyecto te va a llevar ocho meses. Entonces, no tiene mucho sentido sentarte eh, una vez a la semana con un equipo que sabes que va a estar ocho meses enfocado en una cosa en concreto y que hasta los ocho meses no se va a poder validar. Entonces, es entender muy bien qué hace la gente y sobre todo el por qué lo hace, ¿vale? Es Más importante el por qué y el por qué les vale que el, el qué. Justamente, casi así ves cuando te encaja a ti o cuando no, porque ves las, las problemáticas y demás. Siguiendo esta línea, ¿eh, ¿quiénes son tus referentes de producto? ¿A quién, a quién sigues particularmente para, para aprender cosas de producto? Pues yo creo que de los primeros que empecé a seguir, y cuando me creé la cuenta esta, fue Javier Escribano, que estuvo otra mm. vez trabajando en Otrak, y luego después de eso, es que tengo mil nombres. O sea, tengo mm. muchísimos. De hecho, lo normal que suele ocurrir es que a nivel de producto no hay tanta gente que eh, posté naturalmente en Twitter, pero sí que hay muchísima actividad de, de retweet, de likes y tal. Entonces, aparecen muchísimos nombres a diario y, y nada, lo, lo, lo que intento es eh, centrarme un pelín más ahora en el, en el sector, ¿vale? Porque conociendo diferentes eh, perfiles de producto sí que veía que me faltaba un poco más de contacto con eh, gente de producto del sector que bueno, no sé si, el, si alguien me está escuchando, que sea del sector de productos y quiere contactar conmigo, eh, Grego Martínez de, en cualquier lado me, me podría encontrar. Y, y que no sé, cu realmente cualquier persona que, que, que, que dé algún consejo bueno en Twitter, leelo lo voy a leer y si me interesa, contactaré con él. Bueno, escribanos muy buena referencia, ¿eh? que, le, que le seguimos mucho y comparte muchas cosas. Eh, ya para ir, para ir finalizando, agrego también, y, y está un poco relacionado con esta parte de aprendizaje, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Eh, pues para estar un poco a la, a la altura de los retos que, que hemos ido viviendo, porque claro, eh, lo hemos dicho, en cinco años has pasado por, por detrás de la compañía, VP of Product, de una compañía que, que ha levantado muchísimo dinero eh, y tal, y entiendo que los retos pues han subido de nivel varias veces muy rápido y eso requiere que tú, casi como persona, tengas que reconstruirte. ¿Cómo te has reconstruido? Pues sí, eso... Eh, la verdad es que ha sido un proceso... A mi forma de ver, bastante natural, aunque yo miro hacia atrás y me cuesta mucho entenderlo. O sea, yo eh, no, no he sido una persona excesivamente... Eh, eh, no, no te voy a decir amable, ¿vale? No, no, no era en el mal sentido, pero a lo mejor sí que te, y tenía mis ideas súper claras. Y mis ideas iban a muerte y eso era lo que yo pensaba. Y a lo mejor pensaba que esa era la única forma de pensar. Y poco a poco he ido adaptándome. Oye, hay gente que tiene muchas mejores ideas que yo. Tengo aquí un, eh, un, un, uno de mis mejores amigos que también trabaja aquí conmigo en la empresa, que nos conocimos aquí, que se llama Fabio una persona que sabe muchísimo de programática, pero muchísimo que yo, yo prácticamente todo lo que sé eh, lo aprendí por él y empecé a darme cuenta de, tío, aquí hay gente que te puede ayudar y combinando habilidades entre varios so, es la forma en la que tú vas a crecer ya no solo profesionalmente, sino personalmente y te va a servir después a la hora de, de, de tener mujer, que me he casado, o sea que me ha servido a, a nivel personal en muchas cosas y, y, y creo que me ha venido bien, o sea, creo que además del crecimiento profesional que he tenido eh, personalmente he tenido mucha suerte, he dado con un grupo de personas que es eh, impresionante dentro de Citas y me ha ayudado tanto a crecer como de profesionalmente como personalmente y espero que siga así durante mucho tiempo. Seguro que sí. Y a nivel de, de, de hábitos ¿sigues algún hábito en tu día a día pues que, pues que te ayude a gestionar el estrés o que te ayude un poco a estar ahí y en, bueno, pues a, a punto? Aquí la, la, la respuesta fácil sería decirte que sí, que por las mañanas salgo a correr, que cuando llego a casa eh, me siento a leer un libro. La verdad es que no. A mi vida, Lo que sí que intento siempre, todas las cosas que son, eh, eh, no monótonas, ¿vale? pero todas las cosas que haces a diario, sigo un proceso. ¿vale? Si yo por la mañana, desde que me levanto hasta que salgo de casa, soy como, eh, como una especie de ardilla o hámster, o sea, no pienso. Si lo que intento es todas aquellas cosas que tengo que hacer a diario las hago de una forma en la que no me quite ni un segundo de pensar en otras cosas. Entonces, esos hábitos sí que los tengo para permitirme tener la cabeza muy centrada. Soy muy puntual, por tanto, si, si, intento cumplir las cosas de, muy, muy, de una forma muy estructurada y muy eh, cuadricular, para eso hice Teleco. Y después de eso, eh, mis hábitos suelen ser intentar disfrutar lo máximo. ¿vale? O sea, en el trabajo disfruto, pero luego cuando salgo fuera, pues intento quedar mucho con amigos. Eh, me gusta el fútbol, soy del intento ir mucho al campo del Atleti. Entonces... Intenta hacer cosas que eh, me, me mantengan feliz. Y al final creo que cuando estás trabajando en una cosa que te gusta y en el y fuera del trabajo eh, tienes cosas que te hacen feliz, tienes una combinación que te hace prácticamente invencible. Vale, <risas> ahí bu buscar el estar a gusto, que eso es muy importante se nos olvida eso mucho. Nada, agrego, para, para acabar, eh, antes lo comentábamos, estáis buscando perfiles porque estáis creciendo mucho. Si hay alguien... Eh, que en, pues bueno, que, que ha escuchado lo que, lo que hacéis, que le mola y que este producto, parte técnica, lo que sea, ¿dónde tiene que ir un poco para, para unirse a Sittag? Pues nosotros, te, hay dos fórmulas, ¿vale? La, yo creo que la más fácil sería a través de LinkedIn, en el cual solemos tener todas las posiciones eh, eh, anunciadas y si no, directamente en nuestra página web, que es sittag.com, que es bastante eh, simplona. Y nada, ahí puedes ver el de trabajar con nosotros, vas a ver diferentes posiciones, eh, sé que también hay otros departamentos que también están buscando, con lo cual, si eres otra persona que está trabajando en, eh, en otro departamento que no sea directamente de tecnología, te echa un vistazo. En el caso que sea de tecnología, eh, oye, si crees que te gusta esto, también tenemos posiciones abiertas que son más junior, en el cual también, como decía al principio, ¿vale? Uno de las, eh, principales, los principales focos que tenemos en que es crear talento. Tenemos mucha gente que un gran porcentaje de, de la empresa... Empezó de, de, de trainee y la idea es que crezcan internamente dentro de la compañía y les demos recorrido para que creemos el talento in-house y lo dicho, o sea, cualquier persona que sienta que esto le gusta o que, que le guste el impacto o le guste un ambiente de, de, de trabajo dinámico, de cambiar rápido y bichear, eh, este es vuestro sitio. Bueno, mola mucho que lo que has dicho tú, ¿no? Que, que, que se meta talento joven y se desarrolle dentro y también mola mucho que, pues eso, lo que te decía yo antes, yo creo que estoy construyendo el próximo gran player de la publicidad a nivel mundial y eso ocurre en España y a mí eso me hace súper feliz, eh, que tengáis muchísimo éxito. Grego, muchas gracias por este ratito, por compartir tanto todos estos aprendizajes que seguramente que toda la gente que está haciendo producto, interesada en producto y que nos está escuchando ha sacado muchas cosas, ¿verdad Lucas? Sí, sí, totalmente, Grego. Bueno, muchas gracias, una historia apasionante. Y bueno, esperemos, como dice Corti, que montéis el próximo Google y dentro de unos años podamos eh, rememorar esta conversación. Nada, chicos, gracias a vosotros. La verdad que ha sido un placer y, y nada, vamos vemos en la próxima. Eso, yo estoy con Lucas, en unos años volvemos, tenemos la conversación ya cuando, pues cuando valgáis miles de millones y esas, esas cosas y, y mováis toda la publicidad mundial, que eso va a pasar. Grego, muchas gracias, Lucas también y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.